Si La Sirenita fue el clasicazo que volvió a poner a Disney en lo más alto, ya con esto lo que hicieron fue subirse a, un, a una atalaya de la que ya difícilmente les bajaron. La Bella y la Bestia es notable por ser también la primera película eh, de animación nominada al Oscar a Mejor Película ¿Sí? en una época en la que había tan, relativamente tan pocas películas de animación que ni siquiera tenían una categoría. Esta categoría no, no nació hasta los dos y pocos. Yo quiero hablar una vez más del machismo de esta película. Es decir, la chica tiene que ver lo bueno que hay dentro del hombre a pesar de que tenga el aspecto de bestia, es decir, porque ella se puede fijar en lo que hay en el interior, pero al tío no. aunque sea una bestia parda, le tiene que poner una tía buena, porque si no, no se ablanda ni para atrás. O sea, es decir, es el mensaje que estamos transmitiendo a las chicas, una vez más, es, chicas. Eh, vosotras tenéis que cuidaros mucho y los tíos pueden ser un desastre, pues porque vosotras tenéis que ver la belleza interior, pero los tíos no. como Los, los tíos, tíos, aunque sean súper violentos. No, como no pueden verla, tenéis que poneros guapísimas, porque, en fin, y eso me parece muy triste. Es decir, que por un lado sean tan machista en ese sentido, pero luego cataloga a los tíos tan de superficiales. Eh, Yo me voy a sí, Pero, pero, a, pero perdón, la protagonista, pero, a, a pesar de que sea una chica atrapada en un castillo, es uno de los personajes más. Eh, chica independiente, inteligente de sí, Disney. Porque lee, ¿no? porque lee, Principalmente. No pero eh, no solo por eso, sino porque el, el personaje de Bella rompe bastante con la tradición de princesa Disney que, que me ha ido la lengua. Esta canción que… que es Ángela Lansbury, maldita sí, sea, sí, sea, sin, sí, sin duda. En fin… Que, mmm, la tetera, rompe. ¿eh? No la Bella. Rompe bastante con, con la tradición de princesas de delicadeza suprema y toda esta historia. No es una persona delicada, bella. Y de hecho, no sé, me parece que el contraste entre los dos personajes principales, ambos muy violentos, que son Gastón y Bestia... Rompe también un poco con esa. con esa tradición del héroe elevado y demás. Sino que el, el príncipe ya no es una persona inmaculada como había sido hasta sí, la sino que fecha. Tiene, tiene defectos. Sí, sino sí. que tiene defectos, y de esos defectos hacen que la película sea más interesante. Sí. Que no seré yo el que defienda la ideología detrás del de mundo de Disney en general. Y. Pero bueno, en esta película, como se mete con los franceses, se lo defiende. ¿Verdad que sí? ¿Eso, la, historia te parece que, bien? la historia de que el, el, el buen horro hay eh, cachas de la, de, de la ciudad, realmente resulta ser el malo. Cuando el, la bestia se convierte en el príncipe, la verdad es que se podía haber quedado como estaba antes, porque. Sí, porque todavía más feo. Tiene un trago, ¿eh? O sea, es que es decir, al que diseñó ese. al que hizo ese concepto de ese príncipe era para darle de hostia. porque madre mía. Era un y, príncipe francés, que esperabas que Ah, saliera. y bueno, claro, efectivamente, que tenía sífilis seguro. o algo vale. así. Y hemofílico y luego, y luego era, sí. era un borbón. era borbón, seguro ¿Sí? toda esa historia para casarte con el primo de Marichalar qué es esto básicamente oye pues eh, y la animación hecha por ordenador si habían utilizado a lo mejor en algunas películas anteriores esta esta técnica de, de que luego utilizaría mucho Pixar aquí te lo restregan totalmente por la cara la escena de la escena del baile famosa uh -huh. Cada vez que pasa el candelabro es en plan, estoy hecho de 3D. Estoy, 8 bits, 8 bits, y está gritando. Sí. Pero está bien, está bien. Y de hecho, esta película luego tuvo su versión sobre hielo, que ¿Sí? eso es una cosa que no todas las películas pueden eh, decir. Y un musical también, como El Rey León, que yo tuve que ir a ver sí. con, mis, con mi chica y, su, y mi cuñada, que era para verlo y, no, y quedarte en el sitio sentado. Muy Pero bien. No estaba mal, yo también. Joder, ver. colega, en fin, vale, qué gusto. Vale, eh, yo por lo menos tengo que decir que fui por obligación.